Y hoy, qué tema el que nos convoca, ¿eh? como casi todos los jueves temas importantes y temas también controversiales, pero el de, hoy, el de hoy yo quisiera que aquellos que tienen mente abierta, aquellos que aspiran a avanzar, aspiran a crecer, aspiran a esclarecer la verdad en ellos mismos, pongan muchísima atención. Para aquellas otras personas que todavía tienen un juicio cerrado, que creen que nada está pasando en el mundo, que nada está pasando con las personas, que creen que esto es pura charlatan charlatanería, <ríe> ni me sale esa palabra, por favor sí les voy a pedir que no sigan adelante porque no es para ellos este mensaje. Y el mensaje lo hemos titulado... Apocalipsis, el velo se cae. Qué palabra esa de Apocalipsis, ¿no? Hay una connotación fuerte, una connotación de destrucción, de aniquilación, de... una connotación que va enarbolada de aspectos negativos. Y sin embargo veremos que no es tan así. Veremos que Apocalipsis... Significa una palabra muy hermosa, muy maravillosa, que es revelación. Apocalipsis significa también que se quita el velo, que la mentira se cae. Significa que comenzamos una nueva realidad, comenzamos una nueva etapa. Eso significa apocalipsis. ¿No es hermosa esa palabra ¿Entendida desde este aspecto? Y bueno, estos tiempos en los cuales tenemos información a toda velocidad, las distancias se achican y todos estamos conectados unos con otros, hay pocas probabilidades de que la mentira se sostenga. Muy poca. Hoy en día, más temprano que tarde, la verdad surge... La verdad aflora. Ya no se puede seguir sosteniendo el engaño, el ocultamiento. Si no, recuerden a Wikileaks, ¿eh? si han oído hablar, el Panama Papers también. <risa> y otro tipo de destapes, esto que le pasó a Hillary con los emails ¿no? que empezaron a surgir. Y muchísimas cosas más. Hoy en día, inclusive hasta la gente más poderosa. No puede ocultarse, no puede esconderse. Porque ustedes saben que desde las sombras es como lo negativo tiene mayor poder. Y personas como, o familias, o clanes como los Rothschild, los Rockefeller, los Soros, los Warburg y muchos más, hoy en día son bien conocidos. Me refiero a esa élite de poder, esa élite dirigencial a nivel mundial que maneja los hilos de los países, de los políticos. Hoy en día eso ya se sabe. Hoy en día está en conocimiento de la mayoría de las personas que, claro, tienen cierto nivel eh, de conciencia. ¿no? Y a esa gente es justamente a la que les hablamos aquellas personas que ya desean acabar con eh, esta sarta de engaños y de mentiras que han sometido a la humanidad no solo eh, en épocas recientes sino desde hace miles de años por lo menos hace seis mil años a, la, a lo que estamos nosotros sometidos de lo cual no podemos salir, no podemos zafar no podemos liberarnos 6.000 años de esta esclavitud a las cuales en un principio había otras personas, no estas familias que hemos nombrado, pero el poder oculto que está detrás de ellos, porque no crean que están en la cúspide del poder, han sido y siguen siendo los mismos. Y hasta allá vamos a llegar de esta en esta introducción que yo estoy haciendo, ya les dejo bien en claro que no vamos a abarcar el Apocalipsis eh, en su aspecto bíblico, ¿no? el libro de, de escrito por San Juan. No, no, no vamos a abarcar ese tema. Está lleno de simbolismos. Y si habláramos un poquito de él, yo les diría que habla más del aspecto eh, alquímico de transformación interior que exterior. Pero hasta ahí voy a llegar con ese texto eh, bíblico tan importante. Porque en nosotros también tiene que haber un apocalipsis. En nosotros también tiene que haber un correr los velos y un descubrirnos. Y es a eso a lo que se refería San Juan cuando estaba en esa cueva y empezó a tener esas revelaciones porque se empezó a descubrir. Y como es muy difícil el hecho de que una experiencia espiritual sea escrita y sea explicada con palabras, entonces es por eso que se utiliza ese tipo de recursos y de simbología, que aquellos que hemos tenido ciertas experiencias podemos de repente ver en el Apocalipsis y entender lo que San Juan quiso transmitir. Pero no nos vamos a ir por ahí, decíamos recién, nos vamos a ir entonces... Por esto que estamos viviendo, por este tiempo tan importante, tan fundamental, tan trascendental, del cual, si seguimos cerrados, si, seguido, si seguimos estructurados, si seguimos completamente aislados, aislándonos de las nuevas realidades que están surgiendo, entonces, lamentablemente, esa revelación, esa transformación que necesitamos no se va a dar. Hoy en día más que nunca los prejuicios, los juicios, los desprecios, los rechazos, las negaciones, los bloqueos, hoy en día más que nunca no tenemos que alimentar todo eso. Hoy en día más que nunca tenemos que estar abiertos, receptivos, entender que todo lo que sucede a nuestro alrededor pasa por un motivo, por una razón, por algo. Hoy en día no tenemos que marchar para luchar o defender algo. Hoy en día no tenemos que rechazar las minorías ni discriminarlas. Eso es lo que quiere esa, ese grupo dirigente que, que nos gobierna desde hace miles de años. Eso es lo que quiere esas fuerzas inclusive que están detrás de esos portales orgánicos. Sí, sí, portales orgánicos, les llamamos, porque son almas sin espíritu. Se ha hablado, y aquí vamos a adentrarnos un poquito más a esos temas un poco ásperos, pero que ya es momento de que se revelen, ya es momento de que entre en conciencia de todos nosotros. Detrás de esta humanidad de tercera dimensión, detrás de todo este mundo físico existe una realidad de cuarta dimensión. Y estas fuerzas que han gobernado, que han regido a la humanidad, ahí se esconden, en ese bajo astral. Antiguamente se les llamó ángeles caídos. También se les ha llamado antiguamente los sumerios los anunnakis, los bajados del cielo. Castaneda le decía los voladores, ¿Mm? y así. Yo prefiero llamarlos demonios, ¿eh? demonios, estos reptiloides, así también se les ha llamado, extraterrestres, que manejan la psiquis de las personas y que se alimentan de la energía, de la vitalidad, de la conciencia que nosotros tenemos y ellos no tienen herramientas de estos seres interdimensionales para poder controlar este humanero, esta granja humana, plática que hemos dado anteriormente, es esta elite dirigente. Yo quiero que, que entiendan muy bien quiénes son, porque tal vez no conozcamos estas familias o estos nombres, pero sí conocemos las corporaciones y las industrias y las empresas que ellos poseen. La mayoría de las empresas y corporaciones que se les vengan a la mente, detrás están ellos. No voy a dar nombres para que Google no me, no me baje el video, pero detrás de esas corporaciones bien conocidas por todos nosotros, de esas empresas que manejan el mundo, están estos portales orgánicos conocidos con estos nombres y estas familias y estos clanes antiguos, y en ellos está también la dirección de la economía, de la política y de muchísimas cosas a nivel mundial. Estas familias, déjenme decirles, y sé que vamos a seguir entrando a un tema un poco más áspero, pero es importante que todos nosotros conozcamos eh, se dicen que son de ascendencia judía, y es verdad, todos ellos se muestran como judíos. Pero no es así, ellos no son judíos. Déjenme revelarles que los verdaderos judíos son de raza semita, ¿Sí? por eso se habla del antisemitismo, antisemi el antisemitismo eh, pues se refiere justamente al rechazo a la raza semita, pero ¿cómo son los semitas? Son de tez más morena, ¿sí? son chaparros, son... Bueno, como los palestinos de hoy en día, ellos sí son semitas realmente. Los árabes, ¿no? Ellos también son semitas. Sin embargo, estas gentes que se hacen llamar judíos, su raíz no está en Israel. Su raíz está en Casaria, Sí, los Jázaros. No hay mucha información de ellos porque ellos mismos han procurado borrar todo este aspecto. Pero los házaros, y se ubicaba este reino hace algunos siglos atrás, ahí por donde está Ucrania, entre Irán y, y Kazajistán. ¿eh? Vieran qué, qué similitud entre los Jázaros y Kazajistán. De hecho, la palabra Kazajistán deriva de ese reino que existió. Bueno, ellos tenían fama de ser cuatreros, tenían fama de hacer permanentes sacrificios, tenían fama de ser personas muy nefastas y negativas. Por eso mismo, el zar de Rusia de aquellos tiempos, no recuerdo ahora la fecha exacta, ya después la podemos agregar, pero el zar de aquellos tiempos dijo, no, ustedes no pueden continuar así, no pueden seguir con estos ritos que son de muy antiguos, venían de, de la antigua Sumeria, sí, eh, Sumerio Babilónico, los cázaros rendían eh, culto a esos dioses que, bueno, por supuesto eran mucho más demonios que dioses, y el zar de aquellos tiempos les dijo, ustedes no pueden seguir así, tienen que aceptar las tres religiones que en ese momento existían, que era el Islam, que eran los judíos o era el cristianismo, que no son religiones destructivas como las que ustedes tienen, y, y bueno, empezar a acomodarse a una nueva realidad porque seguir con esa doctrina babilónica sumeria de sacrificio, muerte y, y sometimiento no puede ser posible. En aquel entonces, tal vez hace algunos mil años atrás, los házaros eligieron y decidieron ocultarse detrás del judaísmo. ¿Sí? Y así luego hicieron la diáspora porque el imperio de Casaria de desapareció, pero ellos siguieron sin desarraigarse de esas tradiciones y esas culturas sumerios-babilónicas. Por eso hoy en día encontramos simbología y vestigios en muchos de los centros de poder, en las mismas logias masónicas, se encuentran muchas de esas tradiciones antiguas y también nefastas. Hoy en día entonces nos encontramos en un mundo en donde ellos ya están en la cima del poder y ellos mismos han cultivado y han desarrollado lo que se llama el sionismo, el sionismo creemos que es el judaísmo y no es así. El sionismo es implantar un nuevo orden mundial en el mundo. Y han avanzado muchísimo y están en la última fase. Detrás de los gobiernos poderosos de Occidente están estos házaros sionistas, están estas familias, estas personas que son portales orgánicos que no están conectados al espíritu, porque si estuvieran conectados al espíritu no trabajarían en esa dirección. Ellos están conectados a estos ángeles caídos, están conectados a estos seres nefastos, demoníacos, a estos también llamados Anunnaki ¿no? en la antigua Sumeria. Y en este apocalipsis, en donde el planeta ya quiere sacudirse de todo ese cáncer, de todo eso tan negativo, en donde ya basta de mentir, basta de vivir en, en el ocultamiento, basta de vivir en el engaño, basta de vivir en la esclavitud, porque Gaia, el planeta, ya no resiste ese tipo de condiciones, ellos están perdiendo poder y todo esto está surgiendo a la luz. Es por eso que estamos hablando de estas cosas nosotros y es por eso que ya podemos encontrar información en muchos sitios, en muchos rincones del planeta. Muchas personas también que tienen títulos académicos y, y, y que son reconocidos también están hablando de estos temas. No somos algunos loquitos, algunos que, que nos hacemos llamar maestros espirituales y... y y de repente somos catalogados de la nueva era y queremos crear el miedo y el terror. No, no, no es nuestra intención, no es por lo menos mi intención, para nada. De hecho esta plática es 100% positiva. Vamos a dejar al fin esa condición de becerro, de animalito, y vamos a empezar a despertar. Pero por favor, necesitamos dejar de lado los prejuicios las separaciones, las divisiones, los muros, hay que dejarlo a un lado. Hoy en día toda esta fuerza negativa quiere arremeter, y es por eso que se está viviendo en muchos círculos de poderes lo que se está viviendo, un estado caótico. Vemos, por ejemplo, a nuestro vecino del norte, en donde están muy próximas las elecciones, tenemos dos presidentes, dos candidatos a presidentes, que es uno peor que el otro. Uno de ellos, por supuesto, completamente loco y nefasto. Y la otra que, que también siempre ha servido a estos intereses y, y que, por cierto, también ya se sabe y se confirma que está muy mal de salud. El país más poderoso del mundo va a quedar prácticamente acéfalo, porque la misma gente... No está convencida en votar a ninguno de ellos. Tal vez elija por el menos peor. Y eso en el caso de que haya elecciones, porque vamos a ver, de aquí a noviembre falta mucho. Y no sabemos qué es lo que pueda llegar a pasar. Tenemos una Europa también, llena de, de, de caos, llena de miedos, llena de, de, de países acéfalos, como España. en Lo cual también no se han podido elegir eh, a un presidente. En Italia también. Hay varios países de Europa que no saben exactamente en qué dirección ir, están creciendo y surgiendo los nacionalismos, y todo esto por la gran oleada eh, migratoria, que no pueden frenar, que no pueden parar, porque ellos mismos fueron la causa de todo ese baño de sangre que se ha hecho en Medio Oriente. Entonces, realmente el mundo está viviendo una situación crítica, y no es que yo sea una persona eh, apocalíptica, ¿no? dándole la connotación que generalmente le damos, no, simplemente me informo, simplemente veo lo que está pasando en el mundo, me doy cuenta que la OTAN se está rearmando y cada vez invierte más dinero y está, se está posicionando en Europa del Este para presionar a, a, a Rusia, por supuesto, veo y observo que China y Rusia se están aliando, y que han hecho también una, una unión político-económico y militar, veo que se están formando estos bloques y que estamos a un paso de que se desate algo tremendamente destructivo. No queremos que suceda eso, no tiene por qué suceder eso. Pero estos seres nefastos y negativos, esta élite dirigencial, estos házaros sionistas, van a recurrir a la guerra y a la destrucción si no pueden frenar a la luz, si no pueden frenar a la verdad, si no pueden frenar a la conciencia. Y es esa nuestra mejor herramienta, hablar de todas estas cosas importantes, fomentar y difundir la conciencia, el despertar. Miren, estamos en una tercera dimensión, ya todos lo sabemos, pero vamos a pasar a una cuarta y es requerimiento para pasar a una cuarta de que la mente y el corazón se alineen, se armonicen. Fíjense, en la tercera dimensión tenemos esta trinidad de tres, trinidad de tres, mente, corazón y cuerpo. ¿Sí? Esta trinidad le falta algo importante, le falta algo fundamental, a ver si me saben responder los que están aquí en la plática. Mente, corazón y cuerpo. ¿Qué falta en esta trinidad? A ver, el espíritu. Muy bien, Sonia, eso. Le falta el espíritu. Y el espíritu solo va a surgir si la mente y el corazón se hace uno. Entonces va a ser una trinidad de cuerpo, alma, mente y corazón unificado y espíritu. Es así como vamos a entrar a la cuarta dimensión. Pero para que la mente y el corazón se hagan uno, nosotros necesitamos ser seres compasivos, seres amorosos, seres que sepan perdonar, que sepan aceptar que sepamos tender la mano a nuestros hermanos y servir y ayudar. Esas son las elevadas vibraciones que el planeta necesita, que nosotros y la humanidad necesitamos. ¿Han oído hablar de las frecuencias Schumann? Otro de los temas importantes. Estas frecuencias que fueron de alguna manera descubiertas a principio del siglo por el famoso Nikola Tesla, ¿no?, el más grande inventor que ha tenido la humanidad, pero que después fue desarrollado por justamente el doctor Schumann, Otto Schumann, en la década del 50. Eh, bueno, se vio que el planeta tiene latidos, tiene palpitaciones, tiene una vibración, una energía, una fuerza que oscila o que osciló siempre en 7.8 Hz por segundo. Esa era la vibración del planeta. Y lo fue así hasta la década del 80. 7.8 va en sintonía, va en armonía con la actividad también de nuestro cerebro. ¿sí? 7.8 era una referencia fundamental para la, los militares y la tecnología y los científicos. Pero a partir de la década del 80, mis queridos amigos... Estas frecuencias Schumann se fueron acelerando, pero acelerando cada vez más, de forma precipitada, como si el planeta estuviera latiendo. Y aquí hago referencia a la plática anterior, si ¿sí recuerdan la del salto cuántico. Es como si estuviera tomando carrera el planeta y se está preparando para ese salto. Hoy en día tenemos... Una frecuencia de alrededor de 12 y 13. 12 y 13 hertz por segundo. Casi estamos duplicando. Algunos hablan de 15, 16, no sé exactamente. Pero se hace referencia. Eh, la mayoría de los científicos que estamos en 12 o 13. Eso nunca había sucedido con anterioridad. Algo está pasándole al planeta. Las palpitaciones. Las energías se han elevado. Y nosotros, por supuesto, como parte de esos organismos vivientes que, que habitamos Gaia, que habitamos el planeta Tierra, pues estamos de alguna manera siendo afectados por todo esto. ¿Y qué le sucede a las personas que están siendo afectadas por estas vibraciones extraordinarias que el planeta está viviendo? Suceden dos cosas. A una mayoría le sucede que están entrando en un estado caótico. Le sucede que el estrés, que la presión, que la angustia, que el dolor y el sufrimiento está llegando a niveles mucho más allá de lo que uno puede soportar. La gente realmente vive enloquecida, vive enfurecida, vive en pleito, vive en depresiones. Vive inclusive llena de medicamentos para poder sobrellevar esta situación. A una gran mayoría de personas eso le está pasando, veamos el mundo si no, veamos las informaciones, los noticieros. Pero hay una minoría a la cual, estoy seguro que todos nosotros, y los que están detrás de la pantalla, conforman esa minoría, les está sucediendo algo extraordinario, están despertando se están dando cuenta de un, un montón de cosas, están cambiándose a ellos mismos, están cambiando sus vidas, se están beneficiando tremendamente de estas energías y nos estamos sacudiendo con mayor facilidad que en tiempos pasados, de todas esas condiciones que nos mantenían encapsulados, que nos mantenían esclavizados, que nos mantenían cegados, ignorantes. Estábamos llenos de vicios, como dice ese viejo dicho, que la madre de todos los vicios es la ignorancia. ¿no? Estábamos llenos de ignorancia y hoy en día empiezan a surgir rayitos de luz. Empezamos a darnos cuenta de que podemos ser mejores, de que estamos destinados a realizar aquello que realmente disfrutamos, que realmente amamos, que realmente gozamos. Esta gran minoría está dispuesto a cambiar todos esos patrones que han heredado, que nos han dejado nuestros ancestros para vivir una realidad superior. Bueno, todo eso es muy hermoso para esta minoría. Esta minoría que todavía, lo más seguro seguimos permaneciendo dentro de la cueva con la gran mayoría, nos vamos entrenando a ver la luz. Vamos dentro de nuestra cueva, porque todavía no estamos del todo despiertos, viendo esas lucecitas, entrenando y abriendo nuestros ojitos, para que cuando se nos expulse de la cueva, y eso va a pasar en un abrir y cerrar de ojo, eso no va a ser un proceso como ha venido ocurriendo, porque ya he hablado en la plática anterior que la naturaleza trabaja así, primero de forma periódica, primero, eh, regido bajo un proceso que se va acelerando hasta que llega a un punto que pasa a otra condición, como el ejemplo del dulce de leche, ¿sí? de la cajeta. Bueno, esa minoría que estamos dentro de la cueva, estamos entrenando nuestros ojitos, nuestro entendimiento, nuestra conciencia, la estamos aperturando, estamos abriendo nuestro corazón y nuestra mente, la estamos unificando. Y entonces, cuando salgamos a la luz, salgamos a la realidad, salgamos fuera de la cueva, porque esa cueva va a dejar de existir, y que es el mundo donde viven estos vampiros, estos buitres, <risa> estas condiciones negativas, entonces nuestros ojos van a estar entrenados para ver esta realidad, esta verdad, y vamos a gozar y vamos a disfrutar, y no nos va a dañar la luz. En tanto y en cuanto, aquellos... Que se han resistido a la luz que no han querido para nada entrenar la conciencia, la visión aquellos que han preferido mantenerse cerrados una vez que la cueva exista no van a poder vivir este mundo no va a ser para ellos, porque no van a tener la condición evolutiva para resistir esa verdad, esa realidad entonces ya estamos dentro del apocalipsis, señoras y señores. El planeta ya dio el salto, ya corrió a su máxima velocidad y dio el salto. Ahora solo es cuestión de que caiga. Y cuando caiga esa nueva realidad, todo se va a sacudir. Eso va a pasar. Y solo nos vamos a mantener de manera firme, estable, segura... Aquellos que hayan, nos hayamos entrenado, aquellos que tengamos un crecimiento y un desarrollo espiritual propio de esa nueva era que va a regir este mundo. Si vamos entendiendo entonces, ¿qué va a pasar con el resto? ¿Qué va a pasar con los eh, organismos, los portales eh, orgánicos o biológicos de estas personas que parecen personas pero que no lo son? que sirven a esas entidades negativas, pues se van a ir con ellos. ¿Qué va a pasar para aquellas personas y aquellas almas que tengan espíritu, pero que todavía quieran seguir viviendo esa realidad? No se preocupen, va a haber un mundo para ellos esperándolo, muy similar al planeta Tierra, ¿sí? al cual a la condición que el planeta está abandonando esa condición primitiva de esclavitud, va a haber un mundo para ellos y ellos van a continuar con esa condición. Pero nosotros, esta minoría que nos vamos entrenando, esta minoría que nos vamos preparando cada vez más para que la verdad no nos ciegue, no sino que empecemos a disfrutarla y empecemos a gozarla, seguiremos evolucionando en este planeta, seguiremos creciendo en esta nueva humanidad que va a regir en Gaia y que va a ser maravillosa va a ser de cuarta dimensión va a estar conectada al espíritu y ya no va a haber mentiras ya no va a haber engaños ya no va a haber obstáculos ya no va a haber individualidad en el sentido de, de, de egoísmo en el sentido de competencia en el sentido de, de, de, de separación a esa individualidad me refiero va a haber una individualidad que nos va a integrar al resto de la humanidad en donde uno es el todo y el todo está en uno esa es la única individualidad que realmente vale la pena ¿se va entendiendo este apocalipsis que estamos viviendo? ¿se va entendiendo lo bonito entonces de esta época y esta era que nos ha tocado vivir? ¿que hemos elegido vivir? como almas ¿Habremos incorporado una riqueza y una experiencia extraordinaria? ¿Podremos decir a cualquier región, región del universo, yo estuve ahí, yo estuve en ese momento, en ese salto, salté con el planeta Tierra y caí con el planeta Tierra y caí paradito, caí paradita? Qué maravilloso, ¿eh? Qué estrellita nos vamos a poner todas las almas que alcancemos esa nueva era, esos nuevos tiempos. Así que bienvenido a Apocalipsis, bienvenido a el cambio, a la revelación, bienvenido a quitar el velo, bienvenido a todo eso. Y bueno, quiero finalizar, quiero terminar como aquí en México es 15 de septiembre, yo no sé si... Todos sepan, aquí sí, por supuesto, pero allá detrás de la pantalla, que en México se acostumbra los 15 de diciembre, de septiembre, perdón, 15 de septiembre, no diciembre, hacer el grito. Porque el 16 es la fecha patria, ¿no es así? ¿Qué pasó el 16 de septiembre? México se independizó de España, ¿no? Qué maravilloso sería que en este apocalipsis que estamos viviendo, la humanidad se independice de estas entidades oscuras, qué hermoso sería, ¿no? Pero para eso, ¿por qué no hacemos nuestro propio grito? sí Claro que sí, y van a participar todos, ¿eh? y ustedes también atrás. Nos vamos a adelantar porque aquí se hace más tardecita, en un par de horas se hace el grito famoso. Aquí lo vamos a hacer nosotros, y vamos a hacerlo así. ¡Viva la conciencia! ¡Viva la conciencia! ¡Viva la dicha y el amor! ¡Viva! ¡Viva la sabiduría! ¡Viva! Muy bien. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva! ¡Viva la humanidad y Gaia y el planeta! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Bueno, ese es el grito ad adecuado. A esta plática. Ese es el grito que todos nosotros nos tenemos que unir y ese es el grito que nos tiene que llevar a esa independencia que esta humanidad tiene que lograr. Y yo sé que pronto lo vamos a lograr. Muchísimas gracias entonces y gracias a ustedes que nos han seguido hasta aquí.